Hola amigos, bienvenidos a La Cocina de España. Quiero mandar un saludo al equipo de fisioterapeutas del Hospital La Luz. Sobre todo a Roberto y a Carlos. Un saludo. Ahora vamos a hacer una comida muy especial. Que va a ser crema de zanahorias con naranja. Y los ingredientes son... 900 gramos de zanahorias, una cebolla, 250 mililitros de zumo de naranja, un litro y medio de caldo de verduras, dos patatas, dos cucharadas soperas de azúcar, pimienta, sal y aceite de oliva virgen extra. Lo primero que tenemos que hacer es echar el aceite y ponerlo a calentar. Ya está caliente y ahora echamos la zanahoria, la patata y la cebolla y lo sofreímos un poco. ya lo hemos rehogado unos minutos y ahora echamos el caldo de verdura echamos el azúcar la pimienta Un poquito de sal, lo movemos bien, y ahora cuando empiece a hervir, tiene que estar 45 minutos. Ya han pasado los 45 minutos y ahora lo apagamos del fuego, y lo dejamos enfriar. Ya se ha enfriado y ahora lo ponemos a batir y así todo y ahora echamos el zumo de naranja y lo batimos todo ya se ha acabado de batir y ahora vamos a emplatar bueno amigos espero que os haya gustado esta cremita que hemos hecho para el frío es una cremita espectacular de zanahoria y naranja o sea unas vitaminas eh, tremendas así que ya sabéis lo que tenéis que hacer dar me gusta suscribiros y hasta la semana que viene adiós